Ángel Anthony Naison, de nacionalidad haitiana, DJ de un centro de diversión en esta ciudad, ubicado en la Avenida Libertad, resultó herido en una pierna y le despojaron de un celular y dinero en efectivo. El teléfono me dio la memoria que yo trabajo. Y... Dinero, dinero. Ay, güey, yo tenía dinero. Dinero, ¿Te a mí? Sí, algo yo tenía. ¿cuántos eran? Como 200, 300 pesos. Aquella muchacha fue lo que lo tenía. Y ese también? disparo que tú tienes en entonces. Cuando se iba, hay uno que dijo, dale un tiro, y hizo así con la pistola. disparó ¿no? entonces. En el hecho también resultó atracada Lucy Hernández, quien se desempeña como seguridad, a quien le despojaron una pistola eléctrica y aproximadamente 700 pesos. Me llevan mi celular, una pistolita de corriente que yo tenía, y ese bien y 700 pesos. No, yo trabajo en el Bravo, yo soy seguridad en el Bravo. Sí, porque nosotros subimos juntos.